¡Deja de golpear a los calcetines y a los animalitos! Tizeng, ¿no deberías estar en la escuela? ¿Y tú no deberías estar en casa? ¿Qué es esto? Nunca ha poseído la basura y se convirtió en un monstruo. ¡Bulky! ¡Chica Kung Fu! ¡Es el momento! ¡Chica, Chica Kung, Kung Fu! Fu. ¡Activa! ¡Pueden unificarse! Entonces lo revolveré mucho más rápido. Pantada, ciclón ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La ¡Ah! grasa lo ayuda! Ese chico necesita una ducha. ¿Una ducha? Dicen ¡Démosle una ducha! ¿Qué? ¡Bola de lana! a la lavandería y trae la bolsa de polvo que hace burbujas. ¿Hablas del detergente en polvo? ¡Ese es! ¡También necesitamos agua! ¿Necesitamos agua? Tengo una idea. No, no me dejes. <risa> <risa> ¡Bola de lana! <risa> ¡Estás a salvo, Bulky! ¡Trabajo con okay. de lana! Monstruo ¿Mm? de la basura! ¡Prueba el detergente de mamá! ¡Ah! ¡Sí funciona! ¡Toda esa peste y grasa se disolvieron! ¡El centinero brillante! ¡Bueno, soy un experto en lavando!